Recordemos Pero, cómo funciona. Perdón, perdón. Gracias por el rey, tomate 20. Oh. <risa> Muchas gracias. Ahí está, ahí está. Eh, lo que quería agregar es que pensemos en el concepto de la concentración. Action surge puede funcionar muy bien para romper la concentración de un caster. Oh, le pegas claro. cuatro veces, cuatro <risa> veces, con la diferencia del daño que vos le hagas, sumado a la dificultad. Que guerrero no es que, no es que un Magic Missile le Entonces capaz que te hicieron 20 daños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 yo creo que no es el, el, el core de la clase. Puede brillar más en otros aspectos, eso quise decir. Me entendí, perdón. No, no, menos mal, porque yo no tengo ni idea que, nunca cómo responder a <risa> esta pregunta. De ninguna clase, soy muy malo. Bueno, justo me está preguntando del, del guerrero que me, me gusta Qué mucho. Qué guerrero, y, y he jugado uno en una campaña, digamos, lo, como que lo tengo un poco más. Bien, menos he mal. La otra clase capaz que no. <risa> <risa> eh, Y vamos a seguir con Vaquero. ¿Qué sistemas quisieran traer a la taberna? Tanto en videos como en partidas o directos.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 Eh, jugamos uno que se llama Torch Better. Que es como. que es parecido al Burning Wheel nada más que como más, más chiquito, digamos, más, más pocket. Y es también, es como una cosa muy medio. Dungeon. Sí, fantasy. dungeonering eh, esa onda. Pero como que tiene un sistema muy simple, muy narrativo, que me pareció. me, me atrapó. Me gustaría que estar, son cosas que me gustaría en algún momento explorar. Pero.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 <risa> eh, tiene que tener a Bachi es <risa> No, bueno, fuera, fuera de, de, de lo obvio Que tener a Bachi, que esa es una solución muy, muy inmediata eh, Es como que te digan, bueno, gánate el Kini Y o sea, ganate la, la lotería No, Entonces, o sea, no bueno, o así sea, sería lo más fácil Pero no, no siempre se puede Entonces, ante eso, digo que Es, es difícil, es difícil Tiene que ver con eh, Con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 Eh, no, la no, pero, eh, pero, pero es una mala respuesta es una mala respuesta sí, sí, ah, sí, tienes sí, que sí. tener el jugador este que le anota <ríe> sí, todo no, es, sí. es verdad es verdad es mala respuesta pero <ríe> tenemos la suerte, tenemos la suerte. Eh, con suerte alguno de la mesa se digna y empieza a tomar notas no hace falta que sean notas perfectas nomás digamos no. hoy peleamos contra un oso con eso con eso ya tenemos una sesión digamos. ¿Cuándo peleamos contra los oso? No, cuando fuimos al bosque. ¿Pero por qué fuimos al bosque? Ah, porque hicimos esto. Ah, es verdad, porque fuimos ahí y, y así arranca la bola de nieve. <risa> y los tríos se van dando. Sí, sí, se van dando todo y cayeron todos los dominos y Ya está toda la historia ahí, se acordaron todos. Ah. Espero, esperamos que sirva algo de esto, ¿no? Porque... <risa> <risa> sí, sí, digamos, bueno, bueno. Vamos, vamos, entre todas las marañas vamos sacando. Claro, claro, tal cual. Bueno, Adria.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 Revelar más cosas del setting, o revelar más cosas eh, nada, me, pare, me parece que tiene que venir más por ahí que por los jugadores, digamos. O sea que yo estaba pensando lo mismo. Eh, un revelar algo de algún NPC muy querido, muy recurrente. Claro, algo así. ¿Sabes que hay, está esta serie su, supernatural. Eh, está bien. Que son estos, sí, estos es, dos es, hermanos. Se me hace muy larga, se me hace muy larga Ay, pero me... Ellos juegan monstruos de Week todo el tiempo. Es, esa es la idea, ya. Ellos juegan monstruos de Week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 Bueno, charlando, charlando un poco más de, de lo que estamos diciendo. Eh, de el canal. Eh, ¿Qué te gustaría hacer vos, además de. El año que viene, ¿no? Un, un, un rol dentro del canal que te gustaría cumplir tal vez.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 Eh, porque. O sea, es una, una montonaza Desde que te imagino que se te ocurrió, che, o se les ocurrió, che, vamos a el canal, vamos a hacer unos videitos del rollcito, qué sé yo. Ah, de repente, che, llegó la caja de esta gente y nos dijo que está todo bien, está, dale para adelante, pibe. <risas> eh, una respuesta complicada. <risas>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 Llegar a tener eh, un, gente que nos venga a ver constantemente Gente que venga a ver nuestros videos O que incluso vean nuestras partidas Siempre quise compartir esto y Nunca esperé que, que alguien haya este de receptor y, y, y, y que esas personas que reciben sean, digamos, Wizards of the Coast Estén diciendo Ah, mira hay alguien ahí haciendo estas cosas Es, es realmente...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 la, el, lo amorosos y la buena gente que son y lo generosos que son eh, no sé si la gente que no los conoce personalmente lo llega a alcanzar se ve reflejado en, el, en lo que hacen eh, y, y no sé si se puede si se, o sea, se ve reflejado pero no sé si lo alcanzan a dimensionar la, la, la, la, la, la, la generosidad la bondad, la buena onda la, eh, la verdad que son gente que gente hermosa, que merece que, que llegar hasta acá y, y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 Nada más febrero la vuelta, gracias. Sí.